Bueno, hola chicos, ¿qué tal estáis? Eh, soy Bornato, aún no me conoceréis por visto acabo de abrir un nuevo canal en, el de, en Youtube que es el que voy a usar para hacer videoblogs video blogs. y bueno, voy a responder las preguntas que me, habéis, que me habéis mandado por email algunos y por Twitter Bueno, el primero de Cataluña ¿Qué te inspiro a entrar en Youtube? Lo que en realidad me inspiró... A ver, es que no, no hay nada que me inspiró. Que ya a mí me gustaba hacerlo. Lo vi, vi, vi veía muchos vídeos en YouTube. Y pues nada, me, me, intent, me metí yo con ellos, intenté eso. Y bueno, al día, día de hoy va subiendo el canal poco a poco, pero va subiendo. Os lo diré también por Twitter. Os dejaré ahí todos los vídeos míos por Twitter. Bueno, siguiente pregunta. A ver, vamos. De granada. ¿Qué nos recomiendas para subir en YouTube? ¿Qué nos recomiendas para subir en YouTube? ¿Qué variedad de vídeos? Y bueno, también pone para conseguir suscriptores Bueno, yo que creo que para conseguir suscriptores tienes que ser tú mismo Tienes que subir variedad de vídeos Mucha, mucha variedad No va porque si subes solo un tipo de vídeo Aburre ¿Qué hay de malo en subir, muy en subir vídeos del mismo tipo siempre? Bueno, pues que si subes siempre vídeos del mismo tipo, la gente va a acabar aburriéndose y va a ir mirando otros canales que tienen más variedad y podéis perder suscriptores Bueno, ¿Cómo subimos en YouTube? Esta pregunta ya creo que la he respondido y es, es muy simple Tienes que ser tú mismo bueno, y ya dejando esto a un lado, ya no hay más preguntas, porque no, tengo pocos suscriptores, y bueno, lo, gracias a mis suscriptores, a los que tengo, a los pocos, estoy subiendo poco a poco en Youtube, he abierto un canal ahora mismo, dejaré la el nombre y el canal en la, en la descripción del vídeo, y bueno, ¿qué, qué, ¿qué más queréis que os cuente? A ver, no sé, eh, acabo de venir... Yo también haré videoblogs sobre el tenis, pesca, pádel, sobre deportes, porque soy un chico sano, acabo de, jugar, de venir de jugar con mi hermano de frontón y de tenis. Un momento, voy a mostrar mi raqueta. Hablo así porque estaban doliendo mis padres. Bueno, esta es una caña de pescar geologic del Decathlon. Y es desmontable. Entonces así. La ajustas. Y bueno, es muy flexible como podéis ver. No sé... No cuesta nada, no pesa nada. Coge de 10 a 25 kilogramos de peso. Es bastante buena para pesca de, de río. Y bueno, yo como estoy en Alicante, pesco de mar. Y bueno. Esta es la raqueta de mi hermano. Es pequeño. No sé si la habéis visto ya. Muy, muy frágil. No, no pesa nada. Porque para él no... no se está aprendiendo ahora. Y bueno, aquí están mis pelotas de tenis. Para volar. Y esta es mi raquetita que no quiere salir. Ahora, mis raquetas Will son BLX. 230 euros en, dec en Decathlon. Su antivibrador para volar mi funda va a volar y ahora os voy a mostrar lo bestia que soy en un momentito bueno chicos, os muestro raqueta Yonex 140 euros rota rota rotísima por aquí no sé si se apreciará bueno raqueta de volato, 45 euros las cuerdas rotas está súper dobladísima yo creo que estas es de las que están rotas en la mejor. Va a volar, 30 euros. No sé si se escuchará. 40 gramos. No pesa nada. ¡Ay, que hostia le da el iPad! Y bueno Chicos Este va a ser un gameplay cortito os voy a... eso es todo, todo esto es lo que os voy a mostrar en, en mi canal. Bueno, espera. Pongo esto aquí. Soy un chico de cochismo. Y bueno. Yepa. Bueno. Esto es más o menos lo que os vais a encontrar: pesca, tenis, frontón, padel, pesca de todo. Es que os vais a encontrar de todo. Bueno, chicos, espero que os haya gustado. Y hasta otra, adiós a todos.